Hola, hoy vamos a hablar sobre Google Classroom, que es una herramienta de Google Suite para gestionar una, una clase online en la que podemos mandar deberes a los niños, a los alumnos, les podemos poner vídeos de demostraciones, corregir tareas, enlazar con otras aplicaciones. Básicamente se accede a ella entrando en nuestra cuenta de Google Suite y una vez que estamos dentro, con el botón de los nueve puntitos, eh, accederíamos a Classroom, que es el icono de la pizarra verde. Si no os aparece aquí, ya sabéis que tenéis la opción de arrastrarlo desde abajo. ¿De acuerdo? Eh, bueno pues Accedemos a Google Classroom y nos aparece esta pantalla. Yo tengo aquí dos clases creadas, que son las que utilizo habitualmente. Y lo que tenemos que hacer es, con este botón más, crear una clase. Tenemos dos opciones: que es apuntarnos a una clase que haya creado otra persona o crear una clase. Nosotros vamos a crear una clase y la vamos a llamar Seminario App Web EIOS CEIP Pedro Duque. Le vamos a dar una sección que sea profesoral o claustro, por ejemplo, y una materia que va a ser. Eh, formación profesorado y creamos la clase una vez que tenemos la clase creada lo, que vamos a, lo primero que vamos a tener que hacer es añadir a nuestros alumnos uh, para ello es importante tener sus direcciones de correo en, en, nuestro, en nuestra libreta de contactos nosotros ya las tenemos lo que nos va a facilitar mucho la vida bueno pues esta es la esta es la apariencia del escritorio de la clase Seminario de Aplicaciones Web e de de de IOS del CEI Pedro Duque, que está hecha para el claustro. Muy bien, um, este tema del fondo se puede modificar aquí en la parte inferior, en la parte derecha, o podemos subir una foto nuestra. Para invitar a los alumnos a nuestra clase tenemos que ir a la parte de arriba y aquí vamos a introducir invitar a los alumnos y vamos a introducir sus direcciones de correo. Como ya las tenemos en los contactos, pues aparecen rápidamente. Va a ser todo mucho más fácil y rápido. Vamos uno por uno. Rápidamente. Ya casi lo tenemos. Esto, no es. Esto es Inés. ¿Dónde estás? Vale, pues tenemos a todos los participantes del seminario, os voy a invitar, recibiréis un correo electrónico en el que os, os invitarán a participar y según vayáis aceptando la invitación, pues iréis apareciendo ya activos. Bueno, eh, en la pantalla de información... Eh, podéis ver pues, dif diferentes informaciones sobre la clase, eh, tenéis que saber que al crear una clase se crea una carpeta en vuestro Google Drive para, en, en la que van a ir a parar los trabajos que os envíen eh, vuestros alumnos y podéis crear un calendario también específico para, para esta clase, pero la parte más importante, bueno también podéis invitar a otros profesores a que participen en, vuestra, en vuestro Google Classroom. La parte más importante está aquí arriba en las novedades que es donde vais a poder eh, trabajar con los alumnos. Vamos, Vosotros creáis aquí con el botón de abajo a la derecha, podéis crear un anuncio, o podéis crear una tarea, o podéis crear una pregunta, o podéis reutilizar uh, publicaciones que hayáis eh, creado anteriormente. Nosotros vamos a empezar, por ejemplo, creando una tarea. Y yo voy a poner que la tarea eh, se va a llamar mm, primera tarea... Crea tu Google Classroom del Seminario. Y en las instrucciones, pues os voy a decir, debes crear una clase e invitar al menos a dos compañeros del seminario como alumnos. Tuyos. ¿Fecha de entrega? Pues sí, le vamos a poner una fecha límite, vamos a decirle que la fecha límite de entrega sea el jueves 30 a las 13.30 horas y el tema, pues vamos a crear un tema que sea Google Class. En estas tareas se pueden adjuntar archivos, eh, archivos, que tengáis en, archivos que tengáis en vuestro ordenador, archivos que tengáis en Google Drive, eh, enlaces a YouTube o eh, enlaces a otras páginas. Um, yo de momento, como no tengo el vídeo todavía montado, que lo estoy montando, no os puedo enlazar este vídeo de YouTube, pero más adelante posiblemente sí lo haga. Finalmente le daríamos crear tarea o la programaríamos para una fecha en concreto. Yo la voy a programar y le voy a decir que esta tarea um, os aparezca a vosotros el día 29, que es eh, mañana, a las 17 horas. Y ya está programada. Aquí aparece que tenéis una publicación guardada. Si la desplegáis podéis ver la primera tarea está guardada. ¿De acuerdo? Y de momento, nada más. Hasta luego.